La historia que permanece entre las más extrañas y aterradoras sin duda es donde se cuenta la existencia de una mujer, quien por allá de los 1800 vivía en una vieja y antigua casa justo donde ahora se conoce como el Jardín Juárez. La historia comienza así. Gente señalaba a aquella vieja vivienda como la Casa Encantada. Se conocía que adentro la habitaba una mujer de ojos encantadores, cejas perfectas, cuerpo y cara dignos de pureza y belleza. Cabello largo y negro como la misma noche. Era casi que solo conocida de vista, no habló con nadie del pueblo. Pareciese una tipa normal, quien realizaba sus compras en los mercados y negocios locales de lo más habitual de buenas a primeras se formaron constantes rumores acerca de ella que se le vio entrar a su casa en cada tarde con un hombre diferente todos y cada uno de ellos de aspecto joven describían verlos entrar abrazados y cerrar aquella vieja puerta de madera Hasta aquí todo relativamente tranquilo, aunque algunos se preguntaban qué sucedía acá, si nadie vio nunca salir a aquellos varones cuales sí vieron entrar. Dejaron el tema por la paz concluyendo que tal vez estos al satisfacerse a tope salían por la madrugada o como mínimo antes del amanecer. Por el momento y pasado un tiempo se olvidaron del tema, incluso a aquella mujer quien tampoco se había visto por el rumbo. Cuando finalmente alguien del pueblo notó un hedor fétido emanar de la casa encantada, rápidamente corrió la voz. La incertidumbre invadió a todo el pueblo, cuando entre más pasaban los días, más insoportable se volvía el nauseabundo olor. Ante la obvia situación, las personas se organizaron para dar conocimiento al señor cura de la localidad. Y es aquí, cuando comienza el asunto... Los pobladores acompañados del señor cura, apresurados hacia la Casa Encantada, protegidos y más que armados con el agua bendita de la parroquia de San Juan Bautista, llegan al mencionado lugar. Ni tarde ni perezoso el señor cura da la orden a un par de personas que fueran tan deprisa por elementos de las autoridades locales para arribar a la temible Casa de Adobe. Una vez aquí derribaban la frondosa puerta de madera con sus hachas, el silencio era insepulcral. Solo se escuchaban el crujir de la madera partirse con cada impacto de las filosas herramientas. Mujeres rezaban a la distancia. La incertidumbre invadía a todo aquello que rodeaba tal escena. Aquellos fuertes e insoportables hedores salían de golpe entre más y más se adentraban al maligno lugar a tal punto de hacer vomitar a algunos de los curiosos espectadores El señor cura con crucifijo en mano y arrojando la sagrada y poderosa agua bendita ...habría camino a la comitiva hasta encontrar en la esquina de uno de los cuartos... ...la peor de las escenas que hubiesen podido imaginar. Aquello era una pila de huesos humanos y demás partes en avanzadísimo estado de descomposición... ...así como varios símbolos extraños entre cirios vacíos en el piso... ...en torno a una estrella de cinco picos... Ahora recuerda bien esto último que acabo de contarte respecto a la mencionada estrella. El cura rezaba y peleaba por aquellas almas de los pobres infieles quienes en busca de placer se toparon con la muerte y en el mismísimo infierno. Después de dar cristiana sepultura a las osamentas el señor cura en conjunto con las autoridades locales deciden destruir la casa encantada para así consigo desaparecer todo vestigio del mal pero no todo termina acá al tirar esa casa quedó la marca del pentagrama muy fija y muy clara y no fue hasta 1900 que se construye un bonito jardín llamado Juárez La leyenda de la casa encantada fue perdiendo fuerza hasta casi desaparecer Si no es que un raro acontecimiento se hizo notar llamando la atención de Nueva cuenta. En el centro de este jardín se encontraba un fuerte El cual con el tiempo lo quitaron ...y cubrieron los pasillos con cemento... ...de forma inaudita e inexplicablemente... ...comenzó a formarse aquella estrella en el piso nuevamente. Algunos se conmocionaron, pero hasta ahí. Si no es que en el año de 1947... ...el jardín fue remodelado nuevamente... ...y sin embargo, al cabo de unos meses... ...sí, lo que estás pensando... Aquella aterradora estrella volvió a emerger en el cemento. Aún encima y sin más, otra cosa que no termina tampoco de explicarse es que en un intento por desvanecer esta estrella, tan solo un poco, colocaron un poste de luz justo encima, el cual por aún más extrañas las circunstancias parpadeaba, fallaba, hundía lámparas, se encendía sola, etcétera, etcétera. Tuvieron que retirarla para simplemente volverla a colocar a un par de metros de distancia y desde aquel día, aquella lámpara no volvió a ser lo mismo. ¡Pero eso no es todo! Para colmo, y como cereza sobre el pastel, se rumoraba por mucho tiempo que, en tiempos relativamente recientes, antes de que los alrededores del Jardín Juárez fuese una zona de comercio, pobladores se llegaron a topar con personas sobre la estrella realizando algún tipo de ritual en más de una ocasión. Obvio esto a altas horas de la madrugada.